Hola, ¿no estás harto de los top 10? Pues adivina qué, te traigo otro top 10. Cuando ves un personaje que quisieras ver, se ha robado la pantalla y quieres verlo independientemente, quieres ver sus aventuras en solitario o te gustaría que aparecieran más capítulos, pues no te preocupes. Aquí vemos un top 10 personajes del Lara verso que queremos ver, su propia serie número 10. Jonan Hex. Seguro habrás visto esa aburr aburrida y fea película de Jonan Hex que nadie quiere ver. Bueno, probablemente ni siquiera la hayas visto. Pero el personaje de Legion of Tomorrow te llamó mucha atención y quieres ver más capítulos del viejo oeste. Ahí tenemos a Jonan Hex. Número 9 Los metahumanos de Tierra 2 o Las aventuras en solitario de algunos metahumanos de Tierra 2. el caso de Black Sirens. Número 8. Una precuela que cuente la aventura de Raz al Ghul y Demian Dark, o una historia sobre la liga de asesinos. Sería muy interesante ver sus misiones en solitarios, como son perseguidos por el gobierno. Número 7, Ataques Hackers. Bueno, eso debo decirlo, este top lo escribí mucho antes de que, de que los villanos se fueran hackers. Así que sería interesante ver cómo sería una serie vista desde el punto de vista de los villanos. Número 6, una precuela sobre el camino de, Marco, de Malcolm Merlin. Cómo se unió a la legión de asesinos. Sus motivaciones, cuál fue su entrenamiento. Y nada que ver con Arrow. Número 5, aventuras de Jesse Quick. y Su padre en Tierra 2. Sería divertido ver cómo son sus aventuras en solitario cuando no tiene que interferir. Flash. Número 4, Argus. Sí, porque sería una especie de agentes de S.H.I.E.L.D. Y si esa basura de serie es tan exitosa, ¿por qué Argus no lo sería? Número 3 Roy Sí, todos vemos al personaje que abandonó la serie en la temporada 3 Y quisimos con ganas de más Es un personaje que, tiene mu que tenía para mucho Así que ¿por qué no ver cómo es su vida ahora que está alejado de todos los seres que quiere? Número dos, la cazadora. Personaje que apareció muy poco en la serie y que siempre nos llamó la atención. Quisiera, al igual que, el post, que los puestos anteriores, quisiéramos ver cómo sería una serie desde el punto de vista del villano. O en este caso, un antihéroe. Un antihéroe que es buscado por la policía y que probablemente al final de la temporada vuelva a ser capturada. Número uno, el escuadrón suicida. Ah, oh, sí. La verdad, a mí me interesó bastante sus misiones, sus episodios. Si creen que la película que se estrenó en el cine con Will Smith es un fracaso... Tal vez sea porque no tenía suficiente tiempo para desarrollarlo, pero en una serie se tiene el tiempo para hacer este tipo de cosas. Bueno, eso es todo. si ¿Cuál personaje, según tú, debería tener su propia serie en el Verso? Escríbelo en los comentarios. Me despido. Chau, chau!